Charlie García, Pedro Aznar y David Lebón, juntos tras 27 años. Histórico reencuentro de los músicos en el Teatro Colón a casi tres décadas de su último recital como Serú Girán. Pura nostalgia. Mira los videos del mágico momento. La nostalgia, la emoción y el talento se apoderaron del escenario del Teatro Colón. Pedro Aznar, Charlie García y David Lebón se reencontraron a casi tres décadas de la última presentación de Serú Girán en el Estadio de River. El histórico momento se produjo gracias a Aznar, quien cerró su gira Resonancia Íntimo, en la cual repasa sus 35 años de carrera, en el marco del Festival Internacional Únicos. El primero en subir al escenario fue Charlie, y junto a Pedro interpretaron confesiones de invierno de sui generis, provocando una gran ovación entre el público presente. Unos minutos después los músicos recibieron a David Lebón, volviendo a reencontrarse los tres en el escenario tras el mega recital que dieron en el estadio de River en 1992. ¿No querés hacer un grupo? David bromeó Pedro. Los Engrupidos, afirmó Charlie, divertido. Además de ellos tres, Serú Girán se completaba con el baterista Oscar Moro, quien murió en 2006 por una hemorragia producto de una úlcera. <tose> Histórico reencuentro de Serú Girán en el Colón: Charlie García, Pedro Aznar y David Levón, juntos tras 27 años. Los músicos volvieron a compartir escenario luego de casi tres décadas y realizaron algunos de sus temas más exitosos. Un hecho inédito tras casi 30 años se dio en el Teatro Colón, en el marco del concierto de Pedro Aznar, 59 en el que celebra sus 35 años de carrera solista con Resonancia Íntimo. El músico sorprendió a su público y terminó ofreciendo un reencuentro de Serú Girán con Charlie García, 67, y David Lebón, 66, como invitados. El primero en subir al deslumbrante escenario del Colón, parte del Festival Internacional Únicos, que reúne a artistas de diversos argentinos y de todo el mundo de diversos géneros en el imponente teatro, fue Charlie. Y junto a Pedro interpretaron confesiones de invierno de sui generis.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 Bromeó Pedro, poco antes de interpretar a cada mujer, a cada hombre. Los engrupidos, comentó, divertido, Charlie. El cuarteto de integrantes de Serú Girán lo completaba Oscar Moro, baterista de la mítica agrupación que murió en 2006 por una hemorragia, producto de una úlcera. A pura emoción. Mira el histórico reencuentro de Serú Girán, 27 años después. Histórico reencuentro de Serú Girán, Charlie García, Pedro Aznar y David Levón, juntos tras 27 años. El ex bajista de Serú convocó primero a Lebón y a García para tocar por separado. Y luego desembocaron en un efímero retorno que atizó la sensibilidad de un público que no estaba avisado de semejante fotografía. Como quien se propone vencer al tiempo, Pedro Aznar provocó este miércoles a la noche un reencuentro con Charlie García y David Lebón, protagonistas de Serú Girán. Una de las formaciones más influyentes de la historia del rock argentino, en el escenario del Teatro Colón, como parte del cierre de su gira Resonancia. Aznar invocó en el Colón, en su presentación programada para el Festival Únicos, la herencia musical de la formación que enriqueció el lenguaje del rock nacional y que, Tras su disruptivo tránsito entre 1978 y 1982, se despidió luego de un complejo retorno por segunda vez en 1992 publicó Telam. Cuando promediaba el concierto David Le bon irrumpió en escena para tocar dos edificios dorados. En el presunto plan de Aznar por presentar citas cronológicas de su carrera musical, que ostenta 18 discos solistas. Hasta entonces, un guiño previsible. Charlie García, Pedro Aznar y David Lebón, juntos tras 27 años.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 ¿No querés hacer un grupo, David? Bromeó Pedro. Los engrupidos, afirmó Charlie, divertido. Además de ellos tres, Seru Giran se completaba con el baterista Oscar Moro, quien murió en 2006 por una hemorragia producto de una úlcera.